Un saludo muy especial eh, para todos. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Catalina González Arango y soy paleoecóloga. Es, de, es decir, que me dedico al estudio de los ecosistemas tropicales en el pasado por medio del de, de uso de muchas herramientas, entre ellas el, el estudio y el análisis de los granos de polen que se sedimentan en los lagos y en el fondo del mar. Eh, pues eh, realmente lo que, lo que a mí me apasiona es entender cómo los ecosistemas tropicales han respondido por ejemplo a cambios climáticos pasados, a la, a la actividad humana en el pasado, a eventos tectónicos, geológicos, eh, es, particularmente en los, en los últimos años me he dedicado mucho a estudiar el impacto de, de los volcanes en la vegetación tropical, así que pues es un poco como estirar la línea de tiempo para los estudios de ecología y hacer un, un vínculo entre pues, escalas de tiempos de millones de años con las escalas de tiempo presentes. Entonces, a eso es lo que yo me dedico. Actualmente soy eh, profesora en la Universidad de los Andes en el Departamento de Ciencias Biológicas. Eh, pero por la naturaleza de lo que yo hago, trabajo muy de cerca con colegas de otras unidades, eh, particularmente de, del departamento de geociencias, eh, de Antropología, eh, de Ingeniería, etc. Yo inicié eh, como ingeniera forestal porque quería una carrera en la que se mezclaran la biología y las matemáticas eh, y estudiando ingeniería forestal... Tuve la oportunidad como de adentrarme en el mundo de la ecología pero al mismo tiempo de adquirir muchas otras herramientas de suelos, de, de sociología, de, de economía, etcétera, de uso de los recursos eh, y pues me empezaron a interesar los procesos de, de escalas temporales un poco más largas y ahí es donde termino haciendo como paleocología primero en sedimentos marinos, después en manglares en la isla de San Andrés y entonces ahí termino haciendo un doctorado en Alemania en paleoceanografía, o sea me voy para el océano completamente y del océano pues entonces eh, empiezo a entender el sistema climático como en una, en una dimensión pues como realmente planetaria y ahí termino trabajando mucho con paleoclimas. Entonces desde 2010 eh, regresé a Colombia y actualmente trabajo como profesora eh, del Departamento de Ciencias Biológicas. Yo me, me veo haciendo lo mismo, me apasiona mucho hacer lo que hago, eh, las líneas de trabajo que tengo van a seguir siendo esas, pero eh, probablemente cada vez con un, un tinte más como universal, más incluyente y más transdisciplinar, probablemente... Eh, tratando de, de consolidar equipos de trabajo más transdisciplinares alrededor de los temas que me interesan, de la ecología histórica, de cómo estos ecosistemas tropicales han, han respondido y han sido parte fundamental como de la historia de las sociedades humanas que han habitado en Colombia, el Norte de Sudamérica, cómo también eh, interactúan con, con el clima, con eh, con las montañas, con los volcanes, etcétera, entonces pues me veo sobre todo como en grupos de trabajo más transdisciplinares y haciendo una ciencia, eh, llevando la ciencia un poco más como al, a, a, la, a la sociedad civil. Si yo le pudiera decir a Catalina cuando empezó su carrera en ciencia, yo pues tenía como una, una afinidad grande por, por la ciencia desde pequeña, vengo de una familia académica, eh, más no científica necesariamente, eh, pero entonces siempre tuve como la, la, la sensación la, que depositaba la confianza en, en mis colegas, eh, en, en agentes externos y solo hace más o menos cinco años estoy como reivindicando mis propias posiciones y, eh, y, mis, y mis propias ideas en el sentido de que... Eh, Justamente nadie puede hacer eh, la ciencia que yo hago porque la ciencia que yo hago es el resultado de una historia de vida muy única y entonces esa singularidad de lo que yo hago es, eh, es importante en sí misma y no depende necesariamente de, de que venga de afuera, que alguien me, la, me traiga las ideas de afuera, sino que las ideas están, están aquí y, y están adentro. Entonces que confíe un poco más en, en las ideas propias y en, y en la singularidad de esas ideas. Es importante, pues es fundamental, primero es un asunto de número, ¿cierto? Somos más de la mitad de la población mundial eh, y, y la representación no es igual en el mundo de la ciencia. O sea, necesitamos traer a la ciencia esa forma de ver el mundo que tenemos las mujeres, eh, en todos esos roles que nos toca vivir en el, en el, en, en el día a día, eh, las mujeres aprendemos a hacer las cosas y a vivir la vida de una manera muy particular y le podemos eh, transmitir al quehacer científico muchas de esas cualidades eh, como muy femeninas, entonces hay, eh, hay características de, de la persistencia, de la resiliencia, de armar eh, como redes eh, de confianza o, o redes de, de, de acompañarse, de que el quehacer científico sea, eh, sea un aprendizaje eh, bueno para todos, no solamente, no, no quiero decir que no, no haya mujeres egoístas, por ejemplo, pero en general hay una tendencia más a, a las actitudes más colaborativas y yo creo que la ciencia se, nutri, se debería nutrir mucho de todas esas características. Por otro lado, eh, pues las mujeres nos merecemos eh, como el privilegio de, de poder pensar de poder pensar esta sociedad de pensarlas desde la ciencia eh, entonces no es solamente un asunto de que la ciencia necesita a las mujeres sino que las mujeres necesitamos tener apropiarnos de ese privilegio que significa pensar y generar nuevas ideas y nuevo conocimiento porque la ciencia no es solamente inventar cosas nuevas, innovar, sino eh, es la ciencia estructura el pensamiento y nos, hace, nos da herramientas para pensar el mundo y la vida de una manera distinta y este mundo necesita que todos lo pensemos, hombres y mujeres, de una manera distinta y estructurada. Entonces, es un privilegio que nos ha costado mucho llegar hasta donde estamos y hay que seguir luchando. Eh, porque sea un ambiente cada vez más equitativo, pero sin duda ni la ciencia ni nosotras las mujeres nos podemos dar el lujo de, de no hacerlo.